Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de FIFA Mobile. Hoy les traigo lo que es para mí un video épico y es que el día de hoy les voy a mostrar mi mayor subida de GRL en mi equipo. Como verán, tengo a mis dos alineaciones con jugadores full bronce y pues esto es solo para crear un poco de expectativa. Antes de mostrarles todo el proceso que tuve que hacer para subir de GRL, les dejo dos capturas en donde adquirí en el mercado a Jame Rodríguez menos of the Match por 5.1 millones de monedas. Ya son todos que lo adquirí por 5.5 millones más. Vamos a ir sumando para ver todas las monedas que gasté en esa subida de GRL. Ok, lo segundo a hacer es subir de nivel algunos refuerzos de habilidad. Así que empezaré primero con el de Contrafugada, 300 mil monedas más. El siguiente es el de volante, ahí se van 200 mil monedas. Luego subo el de agresividad, otras 200 mil monedas ahora toca el de entrada 200.000 monedas más el siguiente es el de velocidad otras 200.000 monedas luego el de tirada de portero 200.000 monedas más y por último el de ritmo mis últimas 200.000 monedas más en refuerzo de habilidad esos serían de momento los refuerzos de habilidad que necesito subir y de momento llevo gastado más de 12.200.000 monedas lo siguiente que voy a hacer es tomar a Bastia y llevarlo a KRL95 así que voy a dar de XP a este Danilo y a este Pineda me cuesta deshacerme de él porque me ayudó mucho antes pero pues ni modo, ya no lo estoy usando en mi alineación. Así que aprovecharé su XP y monedas que gasté en mejorarlo. Listo, con estos jugadores llego justo a GRL95. Y me va a costar casi el millón de monedas. Así que vamos a sumárselo a lo que llevamos. Luego voy a tomar a Dele Ali. Que ya lo tengo en GRL100. Así que es momento de subirle de rango. Tengo su ficha de rango. Tengo a Dele Ali Todds. Voy a entregar a Popa. Y al recién Bastian de el 95 Se van 2.5 millones de monedas. Y tengo mi primer subida de rango. Ahora voy a tomar a Jame Rodríguez, Jamecito. Y le voy a transferir el rango de Dele Ali. Recuerden que a todo jugador que ya tenga rango y lo usen de XP, también se le transfiere el rango al nuevo jugador. Así que va, gracias de Lali y bienvenido James RL100 con uno de rango. El siguiente jugador a mejorar es Aubameyang, jugador del mes. A él le voy a dar a mi Calulu, otro viejo amigo que voy a entregar. Lo usé durante mucho tiempo y me fue muy efectivo por su velocidad, pero el disparo y finalización eh, no es de los mejores, así que es momento de darlo de XP. Espero no arrepentirme. Casi el 1.5 millones de monedas para subir a Ubameyang a GR 97. Ahí quedó. Bien, ahora toca a un ícono, Inzagi. Mi mejor estrategia con él va a acertarle la XP que he adquirido en su camino de icono, Ya que solo en él la puedo usar. Así que lo voy a subir de GRL solo para entregarlo después como XP. 1.150.000 de XP para llevarlo a GR 92. Y me va a costar poco menos de 2 millones de monedas. Más monedas se me siguen yendo, hasta ahorita llevo gastados 19 millones de monedas y lo que falta Ahora toca a Mohamed Salah, el príncipe egipcio Él será a quien le voy a dar la XP de Insagi para subir los 3 puntos de GRL Y con eso solo me gastaré casi las 966 mil monedas Ya con estas monedas llevo gastados los 20 millones Pero ya verán cómo va a quedar mi equipo Ultimate Otro más a mejorar será Sons Tots, que es otro de los jugadores que fiché no tuve la suerte que me saliera en el evento de los TOTS, así que no me quedó de otra más que comprarlo en el mercado. Para SON voy a dar de XP a Torgan Hazard de encuentros. Y unas cuantas fichas de XP para subirle 3 puntos de GRL y que me quede con un GRL 94. 850 mil monedas más y listo. Ahora miré con Canavaro, Voy a hacer lo mismo que con Insagi, Lo voy a subir de GRL con la XP que tengo de fin de era. Tengo 1.350.000 de XP de fin de era Que solo puedo usar en este jugador Y con eso le subo 9 puntos de GRL Voy a darle 20.000 más de XP Para subirle 10 puntos mejor Me va a costar casi 2.7 millones de monedas Pero es lo que creo mejor Listo, ahí quedó Bien, ahora tomaré a filicueta Tots él le voy a entregar de XP al recién mejorado Canavaro y a este Alexandro que lo usé muy poco Con ellos le sube 6 puntos de GRL Y me va a costar 1.173.000 monedas Y listo, me queda en GRL 94 Esos serían de momento mis jugadores a mejorar Ahora vamos a mi once inicial para ir poniendo a mis jugadores titulares De portero voy a meter a Yachin Con GRL 96 más 10 de refuerzo de habilidad De defensas centrales voy a poner a Ferdinand con GRL 93, más 10 de refuerzo de habilidad. Mi otro defensa central será Maldini, también con GRL 93, más 10 de refuerzo de habilidad. Y mi tercera defensa central es Aspilicueta con GRL 94, más 10 de refuerzo de habilidad. De medio centro de ofensivo pondré al indiscutible Petit, con GRL 97, más 10 de refuerzo de habilidad. Mi medio izquierdo será Son, con 94 de GRL, más 11 de refuerzo de habilidad. De medio derecho de momento dejaré a Ococha, con 92 de GRL y 11 de refuerzo de alidad de mediocentro ofensivo Jamesito Rodríguez con 100 de GRL y 11 de refuerzo de alidad ahí va, ahí va, se va viendo bastante bien ¿eh? ¿o no? bueno, ahora se vienen las estrellas el tridente de ataque y empiezo por el extremo izquierdo Aubameyang con 97 de GRL y 10 de refuerzo de alidad en el extremo derecho el príncipe egipcio Salah con 95 de GRL y 10 de refuerzo de alidad y de delantero, crr 7 Cristiano Ronaldo con 95 de GRL y 10 de refuerzo de habilidad. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Por qué no me quedó el GRL como había calculado? A ver, en unos minutos. Una hora después. Bueno, un fallo de cálculo. Pero ahorita queda rapidito. Voy a tomar a Ococha y a subirle un punto de GRL para dejarlo mejor en 93, 676 mil monedas más y listo. También voy a tomar a Maldini y le daré a Opara de XP para subirle un punto de GRL y quede 94. 19.000 monedas nada más y listo. ¿Están ustedes listos para ver el nuevo GRL de mi Ultimate Team? ¿Sí? Bueno, pero antes un flashback del camino que he recorrido en mi Ultimate Team. Pues así quedó mi equipo chicos después de haber invertido más de 25.4 millones de monedas, logré subir de 103 a 107 de GRL, 4 puntos que me van a servir bastante para conseguir más victorias en el ataque enfrentado y a completar la última campaña que más hace falta que es la del resto del mundo.